¿Y si pagases tus impuestos con tu propia mierda? Esta fue la idea propuesta por Pierre Leroux en el siglo XIX para acabar con el hambre y combatir la pobreza. El proyecto tenía como objetivo filtrar las heces del alcantarillado para llevarlas a los agricultores, que la usarían como abono, aumentando la producción de alimentos. De esta manera, todos contribuirían a la riqueza fomentando la generación de alimentos, y los pobres tendrían una forma de contribuir al sistema y no pasar hambre. Era una alternativa al mantusianismo con la que permitir el alimento para todos. El plan se puso a prueba en Gusa, pero la prensa lo ridiculizó y los agricultores prefirieron emplear fosfatos.